De mi propia inspiración Para ti Sí, sí De elegancia Musical Y punto Y esto va Para los que han sufrido una traición Así como yo Como yo Las lágrimas que derramo, este punto de tu traición Las promesas que nos juramos, con el tiempo todo acabó El dolor que siento en mi pecho, es que agoniza mi corazón Traicionaste, jugaste, pero aquí estoy otra vez Me has destrozado mi corazón. Jugaste, mataste a mi gran amor. Me has destrozado mi corazón. Jugaste, mataste a mi gran amor. Me has destrozado mi corazón. Y para mi gente, gente de mi barrio, barrio. Allá en Nueva York. en Nueva York. Gozalo Ecuador. Estas lágrimas que derramo es el fruto de traición Las promesas que nos curamos, Con el tiempo todo acabó, El dolor que siento en mi pecho Es que agoniza mi corazón DJ Edwin Junto a Junita DJ Hagan sonar esta canción En Nueva York Jugaste, mataste a mi gran amor Me ha destrozado mi corazón Jugaste, mataste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 mi corazón, tú has te mataste en mi gran amor, me has destrozado mi corazón.